Te saludo nuevamente desde el canal de YouTube Aquí Crescante, hoy con un nuevo capítulo desde la parte de modelación en CAD. Vamos a hacer este pequeño ejercicio, el cual vamos a estar construyendo a partir de eh, unos instantes y para ti en esta ocasión será una forma de trabajar este, nuevos, este, este nuevo modelo o esta nueva eh, tarea o emprendimiento que tenemos nosotros para trabajar. Si te gusta el video, dale like, compártelo en el canal de YouTube y vamos a comenzar. Eh, para, para esta ocasión en particular me gustaría comenzar, no sé si con la parte superior de, de, esto, de este entorno, para después ya irnos de lleno a hacer toda la parte de eh, todo el cuerpo sólido a través de bosquejos, o bien empezar con, vamos a empezar con la parte de los bosquejos en esta parte, pues te parece bien, voy a dejar de compartir pantalla, dale print screen a la misma, para que después de ello podamos nosotros eh, seguir trabajando. Voy a darle print screen, voy a ponerle al Solidworks, ya sabes, en milímetros, y vamos a trabajar con una serie de croquis, una serie de croquis, si gustas vamos a empezar con... Eh, dos croquis sobre el plano alzado o un croquis sobre el plano a, alzado, donde vamos a tener en particular un arco con centro y el centro se lo vamos a poner en el origen, el segundo punto lo vamos a poner por esta zona y un tercer punto lo vamos a poner hasta la mitad de la eh, del círculo correspondiente y entonces en lo particular este es radio le vamos a poner 35 de radio ya está totalmente ahí centralizado y a partir de aquí pues voy a construir un arco tangente te voy a pedir que sea un arco tangente a esta línea el arco que suba que haga esta forma básica pero que la vaya haciendo esta forma y a partir de aquí podamos construir con un radio de 125 125 y que este radio con respecto a este origen coordenado esté a 131 milímetros 131 milímetros ya que tenemos este este arquito aquí vamos a hacer una línea recta que sea tangente también esa línea recta y ojo voy a poner una línea constructiva totalmente vertical y le voy a poner una, un paso ahí, una distancia diametral a este valor de 52, de 52. Ojo, si no nos deja, porque se hace muy inducida, entonces simplemente, ojo aquí, se supone que esta medida ya tiene que estar dada por ese valor y si no. Pues y 33 puntos 60 y 33, no puede ser. Entonces vamos a tratar de ver qué es lo que está pasando. Ahí está en el origen, este arco es tangente, vamos a quitar esta ahorita. Y vamos a ponerle el valor correspondiente. ¿Sabes que Entre esta línea y esta hay un valor de 50. Y... Ah, es que no necesariamente puede que esté a la mitad. Entonces, vamos a dejarlo así como lo teníamos. Ahorita que estoy viendo. Vamos a ponerle por acá un valor correspondiente. 131 milímetros. Y creo que nada más con eso sería suficiente. Tal vez si quieres puedes poner que esta línea, este punto con respecto al origen, va a estar a 220, 220 milímetros. ¿no? Y ya que tenemos esto, creo que podemos salirnos de esta operación y ya tenemos nuestro primer bosquejo realizado bueno déjame ver podríamos continuar con esto y podríamos ponerle de una vez a este arco no este arquito aquí este de tres puntos, un punto, dos puntos y tres puntos. Podemos poner que mide ciento veinticinco de radio, 125 de radio. Se nos sube un montononal, pero vamos a cambiarle la posición. Vamos a poner por acá. Este lo vamos a subir hasta acá. A este valor le vamos a poner una distancia vertical de 34.5 para ir respetando las medidas que me está marcando posteriormente le voy a hacer que sea un arco tangente un control sostenido que sea tangent, tangent arc y obvio ya ahora sí pues ya esta parte queda totalmente restringida Queda con los valores correspondientes. Y ahora me voy a hacer con el atrevimiento de poner un arco tangente. Bueno, más bien dicho, un arco de tres puntos que vaya de aquí. Para acá y con. Algo así. Que sea para construcción totalmente. Voy a poner una línea horizontal totalmente aquí. Esa línea que puse va a ser horizontal. Esa línea en particular la voy a poner a 50 milímetros. 50 milímetros. Este arco y este arco los voy a hacer tangentes. Una vez, observa, a este radio le voy a poner radio 10. Radio 10. Y por otro lado, aquí le voy a poner que esta línea sea tangente a esta. Y bueno, pues automáticamente ya tenemos por ahí eh, de alguna manera. Nuestra línea guía para poder seguir construyendo nuestro bosquejo. En esta ocasión ese es el primer bosquejo que tenemos realizado. Le damos a aceptar y finalizamos de alguna manera nuestro bosquejo. Ahora nos vamos con el siguiente croquis también sobre el plano. ¿Les gustaría sobre el plano alzado? Sí, sobre el plano alzado. Y ahora trabajamos sobre un arco con centro también. Ese centro está ligeramente desfasado y es aquí. Y vámonos a poner más o menos por aquí ese arco. ¿Les parece? Ahí está el arco. Vamos a ponerle distancias. Esta y este punto con respecto a este punto tiene una distancia de 11 verticalmente. ¿Listo? Y este punto con este punto tiene una distancia de doce. Tenemos un radio de noventa y cuatro. Perdónenme. Perdónenme, yo estoy interpretando mal. Esta, vista, este, esta distancia de 12 no es de esa radio. Por favor, eliminenla. Simplemente este centro va alineado con este. Horizontalmente. Listo, ahora sí. Y esta radio lo van a poner 94. 94 de radio y en lo particular creo que ese 90 viene nada más hasta esta parte para que me lo ajusten más o menos por ahí ¿sale? ahora vamos a hacer otro arco un cotangente. El segundo punto lo vamos a poner por acá. Vamos a trazar una línea totalmente recta. Esta distancia entre estos dos Líneas tiene que dar 52. ¿Por qué me hizo eso? No lo sé. De repente ahora me está haciendo ese tipo de, de saltos y tengo que investigar cuál es el error de esto. 52. lo cual indica que no estaban completamente desfasadas, entonces aquí le damos tangente, le tangente, ya está tangente, a este valor le tenemos que poner un valor numérico que me dice radio 45, 45, Y es aquí donde de repente me causa un poquito de conflicto porque este centro me lo está poniendo ya fijo y no me está dejando de dar esta distancia de 7. Vamos a ver. Me está dando una distancia de 2.44. 2.44 de distancia. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. 45. La única probabilidad que puedo yo tener es que... Voy a borrar este arco. Vamos a analizarlo. Lo único que puedo hacer es que... Sí, lo voy a borrar. No lo quiero. Le voy a bajar a este un poquito. Aquí me voy a poner con el arco tangente de 45, así como lo, lo requiere. Le voy a poner, lo voy a bajar un poco. Y fíjate que, que es, qué oportuno y qué importante es esto. Porque de aquí para acá le voy a meter los 7 que está pidiendo. Forzosamente. Y ya de aquí para acá voy a meter una línea recta. Porque si no, no se van a juntar. Y parece ser que ahí hay una línea recta. En la parte de mi dibujo no está marcada, pero si me pongo a observar, creo que eh, puntualizando esta, aquí hay una línea recta tangente y aquí también. Entonces ahí están tangents. Y ahora sí, a este le pongo radio 45 radio 45 y ya tenemos fíjense cómo ahí tenemos, me está dando radio de 45 porque ya le metí el radio de 94 aquí, me está marcando que lo máximo que puede hacer es un diámetro, de, para esa medida de 36 entonces, por aquí puede ser que tengamos un algo, algún error de medida en nuestro, en nuestro dibujo como tal. Ah, ya, ya, ya. Observen. Vamos a deshacer. Vamos a deshacer. Y estas siete son para arriba. Entonces, tengo que moverlas. Yo tengo un pequeño error. Ese 7 está un poquito hacia arriba. ¿No estaba ya tomando mal. Vamos a colocarlo a 7. Ahorita que me dé el chance. Listo. 7 entre estas dos con calma le ponemos 7 ahí no sé, ahí les deja ese pedacito que es una línea y aquí le podemos poner ya el valor que va a ser 45 ahora sí ya quedó correcto, fíjense un pequeño detallito mío ya me estaba moviendo todo ahora voy a decir a este punto hacerlo coincidente con este horizontalmente ya tenemos ahí horizontalmente construido el bosquejo y ahora me voy hacia el otro radio que es un radio con centro y el centro lo voy a poner por acá. Lo voy a poner por acá. La un punto de unión lo voy a poner acá. Y el siguiente punto me voy a ir hasta la mitad. Del. Que parece ser que hasta ahí llega, ¿no? Parece. No, no quiero des... precipitarme ni decir que sí, que no. Y a este punto, bueno, antes voy a poner aquí la distancia de este centro. A este centro me está marcando que es 12. 12. y ahora le doy el valor, que me dice que es 82, 82, y me está diciendo que este arco, y este arco, con control sostenido, son tangentes, Ojo, ahí me, ahí me está rompiendo esa tangencia. Mm, ya, vi, ya vieron, me falta restringir. Ahí me está dando 12. Y no sé, yo simplemente es una mera, mera inferencia mía. Es alinear estos dos verticalmente. Y ahí ya tenemos los valores correspondientes, nos vamos a ir directamente a, a subir esto para meterle un arco de tres puntos que va a ir uno, dos y ahí están los tres puntos, le voy a poner que sean 125, Y automáticamente ahí queda mi posicionamiento, ¿no? Si yo deshago... Un... Ajá, está bien. Ahí te queda automáticamente el posicionamiento de... este. Déjame quitarlo. Un... Voy a quitar la tangencia para intentar hacer algo. Observa, ahí está. Y me está marcando que el centro va alineado vertical... horizontalmente con este. Pero ahí me causó un conflicto. Entonces, eh. Déjame ver, vamos a quitarlo Vamos a tratar de alinearlo A ver si se puede Horizontalmente Ahí está Alineamiento horizontal. A estas dos le pones tangencia. Y a este, con este arco, lo haces. Lo conectas. poquito de tangencia, me está dando ahí un, un pequeño problemita, no pasa nada, porque al final de cuentas esta es una referencia que hicimos para el otro, entonces aquí es cuando hagamos el plano, pues vamos a hacer la, la puntita revolucionada a radio de 10, y puede ser que sea un poquito más movida, ¿no? al final de cuentas, pero bueno, ya tenemos hasta ahí nuestros Nuestras posiciones, ¿no? Yo quisiera calcular aquí algo. La distancia entre este punto y este punto. 36.69. Fíjense como ahí hay algo, un punto 69 que estamos teniendo de... De margen de error, y me gustaría entonces saber si puedo editar esto. Editar. Ir quitando algunas restricciones, como podría ser esta tangencia, y ponerle una medida entre este punto y este punto. Y ahí ponerle 36. Y entonces ligeramente queda sin tangencia un pedacito y que puede ser algo que también tenga que ver con esta tangencia, que a lo mejor tampoco es tangencia, ¿no? Pero ahorita, miren, ya ahí tengo esa de 36. También voy a hacer lo mismo para liberar este croquis. Sí. Voy a botar esta tangencia de 36 y la voy a meter alineada acá. Horizontal. Y le voy a dar a aceptar. Y sí, observen, me parece como que sí en esa parte no se cumple con una tangencia como tal. Y no, no nos espantemos por ello. Editar operación. Voy a poner este, este arco. A ver si se deja. Sean tangentes. No, me está marcando error. No te preocupes. Simplemente. Fíjate que con estas distancias no, no van a llegar a, a poderse poner en esa posición. Entonces puedo hacer un arco tangente también. Que sea de... de para construcción y que sea radio 10. Y que esta sea tangente a este. Y le damos a aceptar. Y observa ahí que quedaron definidos y va a tener más o menos una forma regular. Si están un poquito desfasados los centros. Y ya, le damos a aceptar. Y fíjate cómo ya construimos una parte fundamental de nuestro, de nuestro modelo sin embargo no lo hemos terminado en particular todavía nos falta algunas cosas, podemos poner alguna operación de croquis plano y le podemos poner sobre el plano planta la primera referencia, plano planta y que sea uno de estos puntos la, la referencia le damos a aceptar y de ahí construimos un croquis ponemos control ocho si, quieres, si no quieres ponerle control 8 botón, bueno sí es que a mí me deja mejor la vista de donde estoy dibujando ¿no? entonces puedo poner puedo poner aquí un círculo perimetral un punto círculo perimetral y ahí le, un punto aquí el otro punto por aquí y el último punto aquí, le ponemos control 8 si quieres, para que lo puedas ver, le ponemos un diámetro de 52 y no sé si ya está alineado, creo que ya un alineamiento aquí horizontal, ya Entonces le quitamos eliminar todo y ya tenemos ahí nuestro Primer bosquejo. Observa. Ya está dibujado nuestro primer bosquejo. Nuestro siguiente bosquejo lo vamos a hacer sobre el plano alzado, ¿no? No, no, no, no, no. Sobre el plano alzado, no. Sobre el plano planta. Croquis. Sobre el plano planta. O sea, lo bueno, pones control 8. Ya tienes el plano planta. Vamos a hacer otros círculos perimetrales. Bueno, pon el círculo. Ahorita pone el círculo con centro. Vamos a poner por acá. Vamos a poner un diámetro de 36. Le vamos a poner un alineamiento. horizontal. Lo voy a girar un poco para que lo veas como está puesto ahí. Y ahora voy a conectar este con este punto. No. entonces que esta y esta sí. al centro le vamos a poner una distancia de 70 más 36 entre 2 que son 18 y 88, ¿les parece? a ver si es cierto que me da el valor de este punto J inteligente de este punto. punto. A este, que es el origen, no es cierto. Sí, a este que es el origen son 88. No es cierto, son 35 más 18. 35 más 18. Ya la estaba yo haciendo mal la cuenta, 3 nos una cincuenta y tres lo voy a poner en isométrico y ya tenemos aquí el valor correspondiente Observa cómo ya lo tienes por ahí. Me encantaría aquí en esta ocasión poner un croquis. Ya nos salimos. Y observa. Voy a poner en isométrico a ver si ahí ya queda listo. Ahora lo podemos ver también de frente para que lo veas. Y creo que... ¡Híjole! Observa, se me pasa un poquito de la distancia que me está marcando. Entonces, bueno, ya lo tengo ahí. Voy a tener que a editar este croquis. No sé qué es lo que está pasando con este croquis. Mm. Es que esta distancia... Voy a, borrar. voy a borrar esa distancia y, ojo, ya la borré, ya me salí, voy a poner editar, lo quiso otra vez, y sigue estando. Hay con unos valores eh, complicados de, de distancia. Entonces voy a ver si puedo hacer estos los coincidentes. Me da conflicto. Entonces vamos a ver. Si yo estos los subo un poco, un poco, un poco, un poco. A medida que queden completamente alineados. A ver si de aquí le puedo dar un, una distancia de 36 déjame ver, se baja mucho y esa distancia queda dispar y desfasada, ya te fijaste. entonces vamos a quitarla, vamos a quitar esa distancia del plano y voy a hacer una línea constructiva vertical a 36 de distancia de este punto. 36. Ya que está a 36 de distancia a este arco, lo voy a hacer tangente esa línea. Los dos van a ser tangentes. Muévele, quítale este y esta esta. Y esta es la que me está dando conflicto. ¿No te Entonces, y la que voy a hacer, voy a tratar de hacer tangente es este con este. Si sí me dejó hacerlo tangente, si sí me dejó mantener el 125. Déjame ver si no, vamos a poner esta tangente con esta. Ahí está el 125, ahí está el 36. Pero el 36 es la distancia con ese. Sigo teniendo mis dudas acá. Y los estoy quitando. Ahí está. Se supone que están alineados y se supone que quede aquí para acá hay 36. Entonces ahí lo voy a poner los 36. Quieran o no. Se me baja un poco el arco. Si te fijas, un poquito se baja. Y me hace una distancia que no es la que quiero en particular. Entonces voy a romper también esta tangencia tantito. Ya está libre. Lo voy a poner radio 82, que de por sí ya lo tenía y no sé dónde quedó, radio 82. Está padrísimo ahí. Voy a poner que esto esté alineado. Horizontalmente. Y voy a medir. 35.12. Eso es lo que me está marcando, 35.12. Y ahí lo voy a dejar, eh, 35.12. Entonces, tengan cuidado con eso. Ya esta lo voy a poner su radio 10. Y con la información y la manera que estoy interpretando el plano, creo que eso es lo más conveniente para poder concluir con esta parte. Entonces, observen, yo ahí tengo mis, mis eh, características. A este círculo, si yo le doy un, una edición, pues le, voy a tener que editar el croquis. Voy a tener que poner control 8. Y le voy a tener que poner que le cambie la medida. Porque si no, los bosquejos no están coincidentes. Y eso me preocupa un poco. Entonces, prefiero tener los... los bosquejos completamente coincidentes este con este punto coincidente O perforado, vamos a ver vamos a borrarlo Vamos a medir, para evitarnos broncas. ¿Cuánto mide? De... Medir. ¿Cuánto mide de aquí? Acá. 35.2. Vamos a ponerle al, al croquis 35.2. Para evitar broncas. Problemas 35.12. Control 8. Vamos a aceptar. Le ponemos isométrico. Y observa. En función a esto ya vamos teniendo aquí lo correspondiente a nuestro bosquejo. Déjame nada más checar dos cosas importantes. Este bosquejo sigue teniendo, según yo, algún detalle por acá, mira. Y lo voy a borrar. Voy a dejar sin croquis hasta el, hasta el final. ¿Te parece bien? Vamos a construir un croquis sobre el plano alzado. Control 8. Ese croquis yo lo voy a hacer con una cajita de rectángulo. Que sea una línea de construcción o para construcción. ya lo volvemos líneas de construcción, vamos a meter en ese pedacito de 70 por 65 70 por 65 la sección correspondiente y lo vamos a poner a una distancia de aquí al origen de 35. ¿no? Y esta distancia es pues, simplemente simétrica, ¿no? Al final de cuentas, 65 entre 2. Pero date cuenta que es un poquito largo este proceso para construir este este ejercicio en particular si quieres ir más allá se supone que ahí va a estar construido nuestro y que va a estar exactamente sobre esta parte entonces bueno a partir de ahí vamos a construir el bosquejo yo me iría de dos maneras o por dos vías que sería un arco de tres puntos en esta dirección luego metería otro arco de tres puntos en esta dirección más o menos tocando aquí o así ya de aquí me iría con una línea para evitarme problemas luego cambiaría un arco Y luego haría otro arco de tres puntos. Creo que es un arco. Y esos son los arcos que iría poniendo. si me iría uno por uno, ¿no? En particular, en este arco le pondré yo radio 170. Este le pondría 10, como me lo está marcando. Y le diría que este es igual a este. Son iguales. Este arco lo pondría tangente a este. Este arco lo pondría tangente a este. Muy bien. Esto lo movería un poco para acá. Manera de manera, digo, cubriendo esto así. Con una... Y este lo, lo buscaría ser tangente. ¿Cómo? Bueno, pues simplemente lo pondría yo ahí. Tangente. Y ahí está la área tangente de este. De ese lado se hizo feo, no se preocupen. Ahorita lo modificamos. A este valor le damos 140. 140. Ahí ya quedó. ¿Qué pasa cuando, cuando esto le sucede? Y queda todo completamente diferente a como ustedes lo habían pensado. ¿Saben? yo no le veo mucha manera de poder componer esto. No sé si ustedes lo puedan ver, pero yo no. Le doy Supreme. Le doy Supreme. Y me quedo con esa parte. Esto es lo, lo que llego a tener hasta ahorita, ¿no? Entonces, a partir de aquí empiezo a construir otra parte. ¿no? Que, por ejemplo, podría ser el arco de tres puntos de acá. Y ese arco de tres puntos, si a este valor ya le dimos 10, vamos a ponerlo ahí. Vamos a aceptar. Simplemente aquí le decimos, ¿sabes qué? Este mide 10. Nos escriba las cotas que se desactiven y le ponemos que aquí mira 10. Le ponemos que son iguales de 10, que este arco es, que esta línea y este arco son tangentes entre sí. Por ahí me está marcando una distancia de este punto al... Al origen para que la vayas viendo según esto que de 25. Ahí va. Observa. Entonces ya lo voy ajustando un poco para meterle el arco de 70 que pretende que vaya aquí, ¿no? Entonces aquí viene un arco tangente de este punto que mide radio 70 70 yo, yo creo que este este punto sin observarlo. Esta línea, más bien dicho, esta línea y este arco, son tangentes. Ojo, ya tenemos casi amarrado nuestro bosquejo. Ya nada más es ver esto, ¿no? este se nos mueve un poco ya se fijaron y tiene que ver con este grado de libertad pero no nos está marcando realmente un centro a una distancia determinada entonces yo voy a asumir que estamos alineados horizontalmente para poder tener ahí ese perfil ya que tenemos ese perfil ese perfil perdón vamos a construir una equidistancia de entidades con estos y con una a, simetría de entidades, me falta una línea, perdónenme, me falta una línea aquí constructiva. Ya que la tengo, simplemente crear simetría de entidades y ahora sí. Le damos a aceptar. Y hay algo aquí raro. ¿Qué pasó? Vamos a hacerlo poco a poco. A ver, quiero que estas dos sean simétricas. Con respecto a esta línea. Vamos a aceptar. Quita esta. Y quitamos esta. Y ahorita le dejamos estos dos. No te preocupes. Vamos a ponerle la simetría de entidades. Entre esta. Ah, y también borro la línea. Oh, no, no, la línea. Ahí está. Queda simetría de entidades. Entre esta. Este y este arco con respecto a la línea. Vamos a aceptar. Y nos faltaría nada más meter un arco de tres puntos. Segundo punto está. Y el tercer punto es... No, ese no. Arco de tres puntos entre... Este punto, este punto y ese punto que está ahí marcado. Y del otro lado hacemos lo mismo. Arco de tres puntos. Entre este punto, este punto y este punto. Y le damos la valor 70. Y a este le damos 140. Y ahora sí quedó listo nuestro bosquejo. Si me voy al isométrico. Perdón, si me voy al isométrico. Voy a poder ver que ya construí también un bosquejo intermedio, ahora me voy a ir al plano ¿Qué les gusta del plano? Observen, aquí ya podemos construir algo, ya podríamos poner la operación recubrir, si ustedes se fijan y podríamos poner quiero que vayas de este perfil a este perfil y que sigas esta curvatura. Que vayas a esta curvatura y que sigas esta otra curvatura. Si ustedes observan, ya tenemos la mitad del, del gancho ahí puesto. Sí, ahora vamos a construir la siguiente parte del bosquejo. Ya tenemos la mitad de nuestro gancho. Vámonos, si quieren, con otro croquis. Ahora sobre el plano. Vista lateral. Control 8. Necesitamos, si necesitamos ver los croquis que dibujamos, los, los ponemos. O. Nada más les quería yo mostrar eso. Lo podemos eliminar. Y ahí está nuestro. Nuestro. Nuestro. característica Vamos a hacer otra vez un rectángulo. Poquito lenta mi computadora, te pido paciencia. Vamos a poner el y vamos a volverle a poner croquis sobre el plano vista lateral. Ya estamos sobre el plano vista lateral, te voy a poner de favor un rectángulo y luego una línea. De construcción. Que va a ir del centro al origen y luego todo el rectángulo lo vamos a hacer línea constructiva para construcción. También. Y ya tenemos ahí nuestro, otra vez, para construcción. Ahora este rectángulo va a estar a una distancia de treinta y cinco, también. ¿Qué Esto mide cincuenta y y que esto mide cincuenta 55 y y que esta línea es vertical totalmente. Entonces, el bosquejo va a ir en este tablo este tenor. Entonces, podemos hacer lo siguiente: un arco de tres puntos de aquí. Un arco de tres puntos de aquí para acá. Por alguna razón está haciendo lo que quiere. lista tangente, ya tenemos ese arco, ese arco va a medir por la parte inferior, va a tener una medida de 58, 58, 58, tiene un alineamiento con el origen, Listo. Entonces ya tienen ahí un 58. ¿Les parece? Listo. 58. Por el otro lado también tiene 58. Vamos a hacer un arco de tres puntos. Va a ser de cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho. Y lo vamos a. Tener que alinear también. Con respecto a la línea constructiva. No vamos a tener que hacer coincidente. Y también tenemos ya nuestro 58. De los dos son 58, ¿no? Vamos a hacerlo más pequeño. Ahí estoy en ese mismo entorno que el otro. Y bueno, vámonos a. Vamos a completar un lado. Es más que suficiente. Ahí está. Es el mide de radio 10. 10. Vamos a poner que es tangente. Tangent. Ya que lo tenemos tangent. Vamos a decir que también es tangent que de este punto es con este, es coincidente. Mm, no necesariamente coincidente, perdón. Este lo voy a mover a manera que se vuelva... Lo voy a coincidente, tampoco le voy a dar la, la coincidencia ya de, de primera instancia. Y me voy a ir sobre una línea. Que va a venir para acá. Y esa línea va a ser tangente al arco. Tangente al arco. Ojo, ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Ahora, esta distancia, me están marcando que hay una distancia entre este extremo. Pero ahorita la ponemos, ¿te parece? De... Ah, 55. Se supone que aquí... se supone que este punto con esta línea son coincidentes pero si son coincidentes se pasa de la tangencia ¿ya? viste entonces ojo ese punto no es coincidente esta curva con esta línea son tangentes y ahora sí Podemos mover este. Y hacer un arco de tres puntos. Un arco tangente, más pues bien dicho, una vez. Y es tangente de los dos lados. Entonces le pongo a poner la cota 10. Le puedo poner que es tangente. Que no me lo estaba poniendo. Y le puedo poner que mide, que mide 34.22. De este punto. este punto y 34.922. 34.9. 34.22. Yo... hay que quitar esta tangencia porque se me hizo muy hacia otro punto donde no quería 34.22 de un lado y del otro lado son 55, entonces no sé por qué me quedó tan grande entonces vamos a ver desde aquí, vamos a, vamos a quitar esta parte de las coincidencias Observen, porque el perfil se salió de control al final de cuentas. Entonces, observo aquí. Vamos a ponerle un valorcito más. Vamos a meterlo en control. ¿Qué pasa aquí? 34. ¿Y cuánto le estoy poniendo acá? 55. Ah, ya. Este 34.22 34. es entre 2. Entonces, a ver, entonces, permítanme. Vamos a darle deshacer. Qué bueno que me fijé. Y este 34.22 lo voy a poner... Voy a poner entre dos Y ahora sí, ya quedó ahí lo correspondiente. Vamos a ponerle simetría de entidades. Me falta nada más esta parte. Con respecto a esta línea, también me faltaría el arco de 10 que está aquí. Le doy a aceptar. Ojo, me sobran pedacitos. Le pongo recorte. Ya quedó. Y en la parte del otro lado, también le meto un recorte. Y ya quedan colocados los perfiles correspondientes. Observen cómo se ve el dibujo. Prácticamente ya eh, se ve con mucho del trabajo hecho. Vámonos con un último croquis, que es sobre el plano al planta. Le ponemos un círculo. Observa, ahí está el círculo. Ese círculo vamos a alinearlo verticalmente con este punto. Vamos a hacerlo coincidente. No, no, no es cierto. Coincidente no. Vamos a hacerlo alineado más bien. alineado horizontal. Y esta con este punto, vamos a ser coincidente. Y esta con este punto también lo vamos a ser... Hacer... ¡Ah! ¿Qué diablos pasó ahí? este croquis va a ser tangente este no se deja con la tangencia no se deja entonces suponete coincidente le vamos a dar a aceptar y ya se tiene el valor definido de ese último bosquejo observen como ya tenemos casi todos los bosquejos hechos vamos a hacer un croquis 3D rápidamente que va a ir de este punto una línea constructiva que va a ir de este punto a este punto ahí está Vamos a ver si está donde yo quiero. Sí. Entonces ahora vamos a intentar hacer lo siguiente. Vamos a hacer una geometría de referencia. Una salir de aquí. Y poner una geometría de referencia en plano. La primera referencia va a ser el plano. Alzado. Y la segunda referencia va a ser el eje este. Ahí ya generé mi planito inclinado planito inclinado ahí muy bonito que de repente me cuesta trabajo y vamos a poner un, cro un croquis sobre ese plano que va a ser un croquis perimetral les parece primer punto aquí segundo punto aquí y el tercer punto va a ser este No es cierto. El tercer punto va a estar alineado con esto. Cerre. Vamos a hacer... Bueno, ahí está. Ahora vamos a hacer un croquis. En este plano. Ponemos control ocho. Ponemos un círculo. Perimetral. Que no me dejaban ver. Entonces... Lo giro un poco para poderlo ver. Observen, voy a hacerlo un poquito más pequeño. Ah, ya ahí lo tengo, tengo un croquis ahí, pero no necesariamente es el que quiero. Observen, este, este croquis vamos a editar. Ser coincidente o lo vamos a perforar, no, lo vamos a hacer coincidente, lo vamos a poner un valor del diámetro y ahora nos ponemos ir y le podemos poner isométrico a ver qué tal se ve. Observen. Creo que con eso tendríamos ya todo el esqueleto de nuestro objeto y nos podemos ir a recubrir. Vamos a, probar, a verificar. Nos vamos a ir de aquí. Para acá. Para acá. Y... Para acá, para acá, para acá y para acá. Vamos a ver si nos deja. Y la trayectoria que va a seguir es esta y va a ser esta y le vamos a dar a aceptar y observa prácticamente tenemos el 90% de nuestro ejercicio realizado de nuestro ejercicio realizado, 90%. No necesariamente está completo, todavía nos faltarían algunos detalles, como sería realizar un croquis, un croquis sobre el plano alzado, le ponemos control 8, si gustas, y le ponemos aquí, si quieres le podemos poner convertir entidades, no sé si directamente esta entidad o esta, esta como que siento que se pasa del tamaño, ¿no? Entonces, voy a ponerle ahí, voy a voy a ocultar esta, y voy a ocultar el plano, para que ahora sí podamos convertir entidades. Esta es la entidad que quiero convertir. Quiero hacer una línea que va a ser una línea constructiva. Que va desde el punto medio. Que es perpendicular. Y de aquí le voy a hacer un arco. Que va a ir del centro de este... A este extremo. Y que va a ir a este extremo. Y qué va a tener... La radio 10. Ah, bueno, ya está definido el 10 radio. Miren, observen ya y ya no me... No me deja. Vamos a hacer un sólido revolución. Ah, que el croquis, ojo, el croquis está completamente abierto, vamos a eh, vamos a hacerle una un complemento le cerramos aquí y le ponemos revolución sobre este eje Y vamos a aceptar. Y observe, ya quedó la punta realizada de nuestro ganchito y nos faltaría ya la parte final que vendría siendo? Si ustedes observan, vamos a hacer un extruir sobre esta cara. Vamos a ponerle un diámetro 42, un círculo con centro. Control 8. Está ligeramente desfasado, no pasa nada le ponemos que es concéntrico este es 42 y dos cuarenta y dos que mide que mide estos 70 hacia arriba 70 70 creo que no le puse 70 chavos chequenlo chequenlo por favor ya vamos terminando ya vamos terminando 70 le damos a aceptar. Ahí están. Vamos a hacer un chaflán, que me está pidiendo el chafláncito acá. Aquí está otro chaflancito de 4. 4 milímetros. Y le doy a aceptar. Ya tengo el chaflán ahí. Ya tengo la posición de mi dibujo. Y el gancho se está terminando de construir, ¿no? Me faltaría tal vez por aquí un corte de revolución. Sobre un plano planta y aquí pondría yo un arquito eh, con centro el centro va a estar aquí un arco para acá ahí está lo cierro el bosquejo. El este va a ser de, de ancho 7. Vámonos ahora a la intersección. Tangent. Y una línea constructiva. Que vaya de punto medio. Verticalmente, totalmente vertical. Le damos a aceptar. Revolucionamos el corte. Tenemos esa parte del corte hecho. Y si quisiéramos, ya la, aquí le podemos poner un asistente taladro. Le podemos poner una rosca. Aceptar. A partir de aquí le ponemos la rosca. Y la rosca se la vamos a poner hasta esta distancia. A partir de esta. Ahí empezó la rosca. Vamos a poner metric. Y se lo vamos a poner de 42. Aquí por default me está dando la de 4.5. Acá está la de 3. Y bueno, pues le pongo que es por todo. Metric date. Hasta la selección. Que sería hasta acá. Y le doy a aceptar. Y observo. Ahí está ya la rosca colocada. Esa misma rosca la puedo poner ya de manera de editar. Y poner la esquemática. Nada más para que vean que está la rosca con el M42 y 3. Que nos está pidiendo. Voy a poner en... Rosca derecha, como estaba. Extruir. Ahí está la parte de 42 por 3. Y ya está toda la parte de la selección. Cortar, extruir, equidistancia. No, no nos hace falta la equidistancia. Inicia bien. Cortar rosca múltiples inicios, recortar, está bien, vamos a aceptar y con eso terminamos nuestro eh, ejercicio, observa, nuestro ejercicio de este eh, pequeño gancho A6 1 y 43.5, si quieres ponerle editar material y le pon, pones a cero estructural, se lo podemos poner, más 0, 10, 20, le ponemos aplicar, le ponemos cerrar, le ponemos calcular propiedades físicas y ahí está su centro de masa. Nos vemos en la próxima, dale like si te gustó y compártelo en el canal, el canal para crear más comunidad. Nos vemos pronto.